de la vaca, cinco vinos entre la ciencia y el delito Entre las viejas y los cabros, chicos, ya todos lo... Iniciemos otro mundo En que no tenga que odiar a Marzo En que no tenga que cantarle a los pacos En que no tenga que entender a los carros, Siendo lucha citadinas, una la lucha ciudadinas que turbulen Y los dedos me tira Mientras juego con canicas ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Terrible juez Estoy jugando Inocente soy Y me estás juzgando Si de fue despertísimo, fue buscando el oxígeno que pensé que ya no tenía y sí pensé que se me iba la vida y pagué con todo lo que tenía Mis manos estaban sucias, pero mi mente estaba limpia Como pescados aduaneros, como rata fosilizada, mis piernas ya no corren y sé que mi vida es prestada por un dios de sangre.